Vaya, Andrés. Tú y yo. Con lo bien que nos hemos llevado. Y ahora... Podemos seguir llevándonos bien. Podemos solucionar esto. Yo te doy una parte del dinero, tú des a la academia que lo has hecho y asunto zajado. Ya, pero hay un problema. ¿Cuál? Que yo quiero hacerlo. Pues no me va a quedar más remedio que matarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando menos te lo esperes. ¿Ah, sí? de algo? Estamos bebiendo lo mismo, ¿no? Sí, así es. Entonces no te importará que te cambie el vaso, ¿no? Eh, lo siento, amigo, pero este tiene más hielos. Ya, pero yo soy tu invitado. Tienes que ser amable conmigo. ¿Piensas que te he echado algo en la bebida? Lo has hecho. ¿Por qué me tomas? Entonces, no te importará que haga esto, ¿no? Ahora no sabemos cuál es de cada uno. ¿Siempre podemos pedir otra cosa y dejar esto para mañana? No Suerte Joder Andresito, tanto payasada para esto Piensa algo mejor la próxima vez, hijo Lo siento, Andrés, pero la fortuna de tu familia es algo que no podía pasar por alto. No me odies por esto. Sí, hola. Verá, hemos tenido un problema con Alberto, el mayordomo que habían pedido. Ha sufrido un accidente y no podrá encargarse del trabajo. ¿Le importaría que enviásemos una chica a su lugar? A su hijo le va a encantar. <risa> Sé lo que estáis pensando, lo sé. Vosotros también os habéis dado cuenta. Cuando comencé a contaros mi historia, estaba envuelto en sangre y en peor estado que ahora. Así que esto no es el final. No se librarán de mí tan fácilmente.